Ah, Hey Randy, aquí está Don Víctor Arias Richmond, ¿verdad? El, el alcalde reelecto del Cantón del Huarco ¿eh? ¿Qué categoría? ¿Cómo estás papi? ¿Debe, ¿Sigue a, a, su, eh, a su papá jugando fútbol? Sí ¿Cómo se llama usted? Andy Ah, qué bueno, cuénteme, y, y, y cuando vea a su papá, ¿usted qué piensa? Eh, que él es muy bueno y que todas las cosas son de él y de todos, de la familia Qué bueno, y cuando, eh, y cuando su papá mete un gol, usted brinca Sí Qué bueno, me alegra mucho, ¿estás jugando fútbol? Sí ¿Con quién jugas? Eh, juego con Fútbol Consultants Ah, qué bueno, ya lo vamos a exportar, vea al muchacho Brandi ah? Y y nuevamente hoy se hizo presente en el marcador eh, Bueno, sí, gracias a Dios eh, me, me hice presente para aportar un poquito al, al grupo eh, Pues a la satisfacción personal y pues familiar, que es parte del sacrificio que uno hace, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, eh, el talento al, al servicio del, del equipo, y pues gracias a Dios, eh, eh, no tanto por el gol, pero más que todo por la, por la clasificación, eh, pues muy contento y satisfecho. ¿Pensó que era, muchos goles iban a hacer hoy o no? No, no, no, y era que no, no pensábamos tanto, porque sabíamos que es un equipo de respeto, un, un equipo que, que, que juega bien, que tiene jugadores muy interesantes y pues no podíamos confiarnos y teníamos que tener eh, precauciones, Mas, sin embargo el equipo hizo un gran trabajo, eh, pues gracias a Dios a, en la primer jugada del partido prácticamente logramos eh, abrir el marcador y pues eso nos da mucha confianza y al contrario para ellos eh, lo disminuimos un poco y pues eh, nos da un poco más de tranquilidad, ¿verdad? Bueno, esperar es la, la, la rifa mañana y a ver con quién le toca el guarco. Correcto, correcto. Eh, yo creo que aquí pues eh, sea quien sea, para ser campeón hay que ganarle a, a todos, entonces eh, no tanto fijarse en lo que le vaya a tocar, sino en lo que nosotros vayamos a hacer, en lo que nosotros tengamos que hacer como grupo, como pueblo, como, como equipo y pues eh, a seguir eh, trabajando. Muy bien, suerte Randy y a seguir metiendo a esa zurdita. No, muchas gracias, que Dios los bendiga. gracias